Muy buenos días, estamos un año más en Villamayor Circuito de ciclocross Primera prueba con puntuales ¡Hala, hala! hala ¡Ayer! ¡Cállaros! Que no me dejáis! el... prueba puntuable para el Campeonato de Aragón de Ciclocross, para la Copa Aragón de Ciclocross. Son siete pruebas y este circuito es uno de los más secos, más polvorientos, duros, eh, piedra suelta, curvas contraperaltadas, pero muy divertido. El cencerro lo no no tendrías ten te no ten te ten te que te llevar al cuello, enganchado. ¡Corre, corre, corre! Ya verás, ya verás. La Échale la culpa a la gafa. <ríe> Otra no vez. Mira, mira. Sí, sí, sí, sí. Esto es sí, sí. aceite. Esto este es, este es... Este es osito, para ir al baño mejor. Sí, seguro. Sí, con esto vas al baño y... Pero te no. lo tendrás que meter por... Es que se lo he visto a los profesionales en el casco. Bueno. ¿Voy, el... no voy No, es que hace mucho tiempo. Se está haciendo el vídeo muy largo. ¡Sí, sí, sí! ¡Habla, a vamos ha a hacer vamos a El ciclocross es puro espectáculo. En una carrera salen desde las escuelas hasta los de 60, todas las categorías, varias mangas. Se igualan mucho las fuerzas. Un corredor que sea hábil técnicamente puede ganar a un corredor que esté muy fuerte. Una caída puede decidir la carrera, una caída, un pinchazo, un obstáculo que para un corredor sea fácil de pasar, pero para otro muy difícil. ¡Venga, Las carreras son pura adrenalina, tan solo 40 minutos para los Master 40. Sales a tope, luego pones tu ritmo y a llegar como no buenamente puedes. puedas. La verdad que me encanta el ciclocross. Venga, que se note que no a venga. Pues te cansado ya, eh. Una pinta, me es mal que me que la semana que viene a Reus, a la cicloturista La Musara, recorrido intermedio. Y ya para el 13-14 seguiremos con el ciclocross en Benasque y en Castejón de Sol. Sí. Un fin de semana a tope de ciclocross. Sí. No se me ha roto la bicicleta, no he pinchado, pero me he pegado un golpe aquí. un pupa! En el huesecillo de la risa, madre. ¿Qué tal? ¿Cómo me has visto, gordo, eh, no? Solo he ha hecho tu padre, no yo. Será cabrón mi padre. Otra vez estás con la bicicleta. ¿Trabajarás me, me, o qué? Me, me la estoy limpiando, me la estoy limpiando y preparando. Porque el día 13 y 14 de noviembre nos vamos a Castejón de Sos y a Benasque a correr ciclocross sábado y domingo. Si hay barro, con los Krambrothers. Brothers. Y si no, con los Simano. Os espero a todos en el vídeo. No faltéis. Apuntaros al canal, darle like, suscribir y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Ay, por cierto, me habéis visto un poco gordito. Estoy. Con eh, mi preparador, con mi nutricionista, Javier Jimeno. A ver si pierdo de aquí para entonces. A ver si me queda un poco mejor en mayor porque... jo, ¡Qué vergüenza!